Uno de los vestigios humanos más antiguos en el continente se encuentran acá. Incluso replantean teorías como la del poblamiento humano americano y son también una fuente para muchas investigaciones científicas aún pendientes. Lo que hago es tratar de difundirlo, de bajar toda esa información científica a la gente común y corriente que no tiene los conocimientos tan técnicos, tratando de generar desarrollo sustentable en las localidades que resguardan todo este tipo de atractivos. La cultura Chinchorro era una sociedad que se asentaron en el sur del Perú, en la región de Antofagasta. Vivían principalmente de la pesca y la recolección. Para la cultura de Chinchorro, la muerte no es como la conocemos actualmente, sino que la muerte era un estado más de la vida. Las momias egipcias son las que tienen mayor notoriedad mundial. Pero, 3.000 años antes que en Egipto se empezaran a momificar, ya había procesos más complejos de momificación en esta zona del mundo. There's a massive amount of archaeological evidence uh, just under our feet that uh, not many people know about. You're sort of enjoying it just for yourself. You almost feel you're getting back to the origin of the country where everything was born, walking through thousands and millions of, of years of, of history right up to the present day. When you're there, it gives you a sort of a shiver through the bones. It's an incredible experience, an experience you don't really feel anywhere else. Resulta interesante para mí el hecho de que todavía no está todo descubierto.